Mi cabello significa para mí identidad, significa fuerza, significa ser libre en medio de la sociedad. Mi cabello significa para mí mi corona, por eso simplemente lo dejo ser. Lo dejo ser en, en el día a día, en la rutina, con mis amigos, con mi familia, en el trabajo y siento que marca la diferencia y me gusta ser la diferencia en medio de lo común o lo cotidiano que nos tropezamos día a día.